Esto era un programa de comedia. Comedia. Comedia para el gordo, el 1 a 5. 6-7 Gordo. Señor Internauta, vio el lado. Esto era un programa de comedia. Comedia. Comedia para el gordo, el 1 a 5. 6-7 Gordo. Señor Internauta, vio este el episodio. Un morbo. Todos los trailers, pero todo, todo redondo. Como el borde. Esto era un programa de comedia. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Usted sabe quién es el gordo morbo realmente? Sí. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Quién es? No le puedo decir. ¿Es no un secreto? No, no es un secreto. ¿Qué? El gordo morbo. Es... Es un secreto. <risa> ¿El gordo realmente te refieres a pelota o...? <risa> no, ni, ni la pregunta. Hola, bienvenido bueno. a 67 gordo ¿Hola? Buenas noches. ¿Usted sabe quién es El Gordo Morbo realmente? ¿Qué pregunta es? Es una pregunta muy clara. No. Sí. ¿Usted sabe quién es? Sí. A ver, quién Ese es. Quiere estar. ¿Cómo comenzó lo del Gordo? Lo del Gordo comenzó con... Con el primer episodio. episodio 1. El Gordo quería filmar algo, yo quería filmar algo. Y nos juntamos a unos octubre en octubre del 2011 a filmar en lo que salió el gordo episodio 1 la venganza El gordo comenzó, comenzó hace tiempo fue, fue algo inesperado y yo nunca nunca me lo vi venir nunca jamás me lo vi. se podría decir que jamás me lo vi venir y este y vino y nunca lo vi o sea y no fue hace mucho este, salió lo que salió. Primero lo pusimos al Gordo a correr en una cinta y era divertido. Me empezó cuando se golpeaba. Y bueno, después le, le pagamos un tipo para el DP y, y lo filmamos y descubrimos que, que tenía magia Yo filmaba, obviamente. Bueno, ¿qué se siente trabajar con un director tan poco conocido como el Gordo Morbo? Bien, está bueno porque odio estar con gente conocida, porque te rompen las pelas. Y se siente... Uno siente como que empieza a conocer a uno mismo. Eh, yo ya había trabajado con ¿no? él. Eh, éramos compañeros. Y este, la verdad, que es lo mismo, es más de lo mismo. Es siempre lo mismo. Sí, sin responder a mi pregunta. ¿Cuál fue? No entendí ¿no? ¿Qué se siente? Y mal, me siento mal. Podría estar haciendo muchas cosas, yo ¿no? no tengo por qué estar haciendo esto. No sé por qué estoy haciendo esto realmente. No sé, Cuando... no sé. ¿Realizó alguna vez una película de género carnal? Sí, sí, sí, bueno, eh, te, te hablamos un poco, es un poco lo mismo de lo que hablamos antes, ¿no? Siempre trabajé con el Gordo. Y siempre, desde siempre trabajé con el Gordo, Desde siempre, siempre, siempre trabajé con él. Eh, yo no me acuerdo de nada, la verdad. Eh, estaba Gabriel Basilio. ¿Realizó alguna vez una película de género carnal? Profesionalmente. Sí. No. ¿Y aficionadamente? Yo era como que stream ¿Tuvo dobles en alguna filmación? ¿Quién? ¿Yo? Gordo. ¿Yo? No, usted. No de Sí, más, más de una vez. Más de una vez. ¿Yo una vez pese el doble? Sí. Tuvo doble en la filmación en la que ven en el primer capítulo que me tropiezo con la puerta y disparo. No, al lado de mi cabeza. Eh, fue la única vez que tuve. ¿Qué opina del aumento de la entropía del universo? Me parece que está muy bien. Me parece que todos los universos deberían seguir el ejemplo de este universo. ¿Qué opina de los tachos de basura y su influencia en la economía finlandesa? Los finlandeses no usan tachos de basura, así que... Sé que es una pregunta capciosa. Y usted trata de engañarme. ¿Los tachos de basura relacionados con la economía finlandesa? Finlandesa pero no no sé, Yo creo que tiene mucho que ver con Córdoba Porque Córdoba es la cuna del grida. ¿Qué opina de los tachos de basura y su influencia en la economía finlandesa? Pero pará, bueno, o sea, ¿qué es interrogatorio esto? Y el, un poquito, el, un poquito, un poquito cuesta, interrogatorio qué, sí? ¡No, pará! ¡Ah! ¡Pará, ¡No, lo, no lo, salí, lo, salí! Lo, ¡Pero yo trabajé con el gordo! Me parece ¿Eh? que... Este, deberían privatizar la, la construcción de estos tachos de basura inmediatamente Para poder este, otorgar a la gente más derechos Más derechos de los que se merecen Entonces, este, los finlandeses como todos sabemos son muy limpios y, y con esto no se está haciendo más que poner letras legales a una lucha ancestral De los finlandeses ¿Qué opina del fascismo italiano? Que también lo debería legalizar todos queremos pasear. ¿Le gustan las películas en 3D? No, las detesto, las detesto. Detesto, no que sea en 3D, detesto cuando se dirige para que esa película sea en 3D. ¿A qué me refiero? Mirá, por ejemplo, oh, mira, en 3D. Que tiran las vísceras salen hacia la pantalla de una manera tan irreal. Para que se vea mejor en el efecto con si una cosa en 3D, es basura. ¿Le gustan las películas en 3D? Sí. ¿Consideraría el trabajar en una? Sí. ¿Es verdad que vio al gordo prendiéndose fuego tratando de escribir su nombre en, la en una azotea? Ah, sí, sí, sí. Fue muy, muy divertido. Muy divertido el gordo, rodando prendido fuego. ¡Escacurado! Hola, bienvenido a 6-7 Gordo. ¿Usted es Santiago? Sí, sí. Bueno, puedo retirar. No te hagas que te... Por ahí, ahí tienes. Esto era un programa de Comedia. Comedia. Comedia, comedia para el gordo. Del 1 a 5 dice al no te